Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a otro video más. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Mi nombre es Pilar, por si esta es tu primera vez pasando por aquí. Muchas gracias por haberle dado clic al video. Y por favor, ya considerate suscrita a este canal porque me gustaría tenerte como parte de mi familia de YouTube. Así que no se te olvide darle clic al botoncito de suscripción antes de que te vayas. Y pues hoy les traje el video eh, de limpieza de toda la casa voy a andar por toda la casa limpiando como siempre no les puedo incluir tampoco todo pero espero que lo que les incluí en este video sea suficiente para que se motiven y pues como pueden ver empecé lavando la ropa, lavando toallas, poniendo todo a lavar después de eso me brinqué aquí a la cocina que por supuesto está a un costadito aladito, al <risa> más bien en el mismo cuarto está todo junto así que por eso decidí venirme a la cocina empezar con la cocina aquí lo que ya estoy haciendo es sacando todos los trastes de la lavadora de trastes los voy a acomodar posteriormente en su lugar y después voy a guardar todos los traces sucios para a ponerlos a lavar también. Aquí aprovechando ya para limpiar la base de mis cuchillos. Algunas de ustedes me habían preguntado en el pasado que si mis cuchillos eran de la marca Catco. Sí chicas, mis cuchillos son de la marca Catco. Tengo un set del color café y aquí estoy limpiando la base porque eh, los tengo debajo donde van los trastes de cocina todo lo que son los sartenes y todo eso anteriormente hace años los tenía lo que era en la parte de arriba pero decidí guardarlos ahí desde que empecé a minimizar así que ahí adentro los guardo están a la mano cuando los necesito solamente abro la puerta y saco la medida que necesito pero ahorita tenía la mitad en la lavadora de trastes bueno no creo que la mitad estaban sucios y la mitad estaban en su base decidí limpiarla también y a la misma vez decidí contestarles esta pregunta porque yo sé que en el pasado un par o tres de ustedes me habían preguntado Y aquí pues ya habían salido las toallas blancas que fueron las primeras que puse a lavar, así que vine, las saqué y las puse en la secadora. Y ahora le tocaba el turno a las toallas de colores también. Así que las puse a lavar mientras las blancas estaban secando. Y como ya se dieron cuenta, tengo mis aguas aquí dentro de la lavandería. Chicas, en estos momentos no tengo espacio en otro lugar para ponerlas. La verdad es que sí me limita mucho el espacio aquí porque la lavandería es pequeña. Pero pues ni modo, se tiene que trabajar con lo que se tiene y con lo que se puede.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 aquí terminando de poner los trastes en la lavadora ya solamente me quedaba lavar a mano los que no pueden ir dentro de ella y después de eso voy a lavar el lavabo ya ustedes saben que después de que termino de lavar trastes yo termino limpiando mi lavabo o mi lavabo mi, mi zinc de los trastes es algo como que siempre tengo en la mente mi, mi lavabo tiene que estar siempre limpio y seco cuando yo termino. Aunque eso yo sé que no me tarda mucho porque a los 5 minutos, probablemente 10, no sé lo más, yo creo que 10 minutos ya está sucio otra vez. Bueno, si no sucio, por lo menos mojado y salpicado de agua. Pero en este día sí me quería enfocar más que nada en esta raquita y pasé bastante tiempo en ella. Por eso tuve que eh, poner el, el video un poquito más rápido porque la verdad es que sí me tomé mi tiempo a lavándola. Yo no les había hablado de esta raca. Porque ah, siempre que, que lavo los trastes y el lavabo me han visto que la saco, la meto. Pero nunca había pasado tanto tiempo creo yo lavándola. Lo que pasa es que esta raquita chicas, se pone terrible. Terrible de la parte de abajo. Terrible de sucia. Se llena de mojo, se llena de cochinero la verdad cochinero le digo yo después de que eh, terminé de lavar aquí la lavé y la puse a secar pero este sí la verdad es que siempre se pone bien cochinona y esta vez le tocó una buena lavada La estufa no estaba tan sucia solamente le tenía que dar una limpiadita con un trapo mojado porque habíamos desayunado en la mañana y ya la había limpiado pero no me di cuenta que me faltó la parte de enfrente donde van las toallitas colgadas y porque en esta ocasión voy a colgar unas toallitas también voy a aprovechar para colgar unas toallas nuevas que ya tenía pero no las había utilizado así que hoy era el día para ponerlas. lost again going back around dreaming all the time when i get things right lost in the shadows of a million stars shouldn't they mind my near and far shouldn't they at all just tell me where? y ahora sí nos movimos a la sala a limpiar lo que era todos los sofaces. en esta ocasión por primera vez voy a limpiar mis sofaces de la parte de adentro voy a quitarlo bueno no de adentro pero los, les voy a dar una aspirada eh, casi no están muy sucios pero tienen un poquito de tierra me di cuenta los sofás, pues ya ustedes saben que yo los cuido muy bien y pues la verdad es que eso también están ah, recientemente eh, que los trajimos no hace mucho así que por esa razón ah, no los había dado no les había dado a ah, una aspirada cuando ustedes me han visto limpiarlos o acomodarlos pero en esta ocasión decidí hacerlo porque creo que sí, ya necesitaba ahora sí una aspirada y pues estoy utilizando mi aspiradora, ya ustedes saben que esa aspiradora la pueden encontrar ahí abajito en la caja de información donde dice mi tienda en Amazon. También quiero aprovechar para darle las gracias a todas ustedes las que se preocuparon por Milo en Instagram. Muchísimas de ustedes me estuvieron marcando. Y me estuvieron preguntando cómo se sentía porque yo les hice una historia contándoles de que estaba un poquito lastimado y andaba dolorido de, de una piernita y no sabíamos de qué era. Después nos dimos cuenta que era la piernita, pero no sabíamos qué era. Y muchas gracias, chicas, por todas sus atenciones con Milo. Yo le dije a Milo, Milo, tú te has robado el show porque las chicas creo que te quieren más a ti que a mí. De verdad que siempre que pongo una historia de él en Instagram, los corazones y los ojitos con corazones llueven en mis mensajes. Pero les quería agradecer que quieran mucho a mi Milo, chicas, de verdad que se los agradezco mucho. Acabo de terminar de limpiar el pasillo, chicas. Ahora voy a hacer una corona, o vamos a hacer una corona para decorar la cúpula que tengo ahí, porque está peloncita ya, creo que desde el mes de diciembre, desde que quité la. No, desde el mes de enero, perdón, cuando quité la decoración de diciembre, ahí ha estado esa cúpula sin decoración. Así que voy a hacer una, una corona ahorita. Tengo. Voy a poner la misma corona que tenía antes, pero le voy a poner unas flores, unas florecitas. Así que vamos a decorar esa área porque está como que muy, muy, muy vacío, sin nada ahí. Así que. Vamos a hacer eso ahorita y continuamos con la limpieza. Ok, chicas, voy a utilizar esta esta, esta red. Esta no es la que tenía ahí, pero es la que tengo ahorita, es la que voy a utilizar. Le voy a poner esta garlanda o garland o como le llaman esta cosa verde. Y aquí nada más lo que estoy haciendo es meterla aquí entre las ramas. Esto no es nada, nada gravoso. Este, no se necesita nada de herramientas ni nada, absolutamente nada. Nada más lo que voy a hacer es meterla. Y ahorita le vamos a acomodar las flores. Ok, chicas, ya tengo aquí la corona, este, así ya quedó. No ayuda mucho porque la corona está bastante chueca, pero así la voy a poner. Y tengo aquí flores que podría poner, puedo poner, este, eh, estas de, de lavanda, que también quedarían muy bien porque fresco y es pues temporada de la primavera, vean, pero este, también tengo unas rosas que podría poner, pero no me estoy convenciendo muy bien acerca de las rosas, creo que no va con esta con ese tipo de verde, como que no y este, van con la temporada, pero no va con este verde entonces lo que me estoy animando a poner voy a poner este conejito o esta conejita que es la compañera de la que puse en la, en la sala, si se recuerdan, me las regalaron me regalaron el set esta dice Happy Easter, Feliz Día de Pascua. Y el otro dice, el que puse enfrente allá en la sala dice Feliz Primavera, Happy Spring. Entonces voy a utilizar esta por el momento y cuando ya pase la temporada de, de, de, de Easter, entonces tal vez ya le cambio a unas hojitas de lavanda. Pero por el momento vamos a poner esta. Así súper sencillo porque ya saben que me gusta todo bien sencillo. Pero necesito primero colgarla para ver cómo se ve así que vamos para allá Bueno, así más o menos quedó la corona, chicas. No se mira muy bien ahorita porque el sol como que ya está del otro lado, pero se mira bonito, dice Happy Easter. Tal vez necesita por ahí un detallito más, no sé qué le puedo poner después, pero por el momento así lo voy a dejar ahorita. Y este, porque tenemos que seguir con la limpieza. Pero por lo menos ya se mira a algo puesto encima de la, de la pobre ventanita porque estaba toda solita ahí como que le faltaba compañía. Pues bueno, mis chicas, vamos a seguir limpiando. Y aquí terminé mi día ya doblando las toallas que ya habían salido de la secadora.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 y pues nada gracias por haberse quedado conmigo hasta el final si eres nueva no se te olvide suscribirte por favor también no se les olvide regalarme un dedito arriba que eso me ayuda muchísimo y también no se olviden de compartirlo si creen que puede ayudarle a alguien uno de mis videos pues muchas gracias por todo nos vemos en el próximo video Dios me las bendiga y a su familia también bye bye